El autor del libro es Demetrio Esteban Escalderón, el libro es el Diccionario de Términos Literarios, publicado por primera vez en 1996, y esta es la edición de 2016. La entrada, literatura. Les propongo una lectura crítica del texto de Esteban Escalderón. La etimología de la palabra literatura el catedrático español Demetrio Esteban Escalderón hace referencia al término latino litera, con doble T, litera, el griego grammatique, y luego habla de un quiebre en la historia de lo que conocemos como literatura en el siglo XVIII, pero no vamos a entrar en eso. Luego cita un autor que publicó en 1990, S.J. Smith, que planteó que la sociedad decide qué es literatura y qué no qué objetos deben ser tratados y valorados como objetos literarios. Pero ya en 1934, J.M. Ellis había advertido que es la comunidad la que convierte los textos en literatura, no sus autores. Es el acuerdo de la comunidad, el consenso. Pero la incógnita persiste. ¿Por qué hace eso la comunidad? ¿Cómo lo hace? Entonces, Esteban Escalderón señala que ocurre porque el texto posee ciertas calidades, que justifican la idoneidad del texto para ser considerado literatura por la comunidad. Con lo cual, volvemos al fracaso con respecto a la definición de qué es literatura. Concentrándose en el mensaje, sin embargo, dice La obra literaria tiene una forma específica de mensaje verbal, pero que muchas veces el lenguaje artístico es difícil de diferenciar del lenguaje cotidiano, del uso cotidiano del idioma. Dice Esteban Escalderón que hay dos posiciones enfrentadas al respecto. uno la lengua literaria presenta recursos especiales, diferenciados. Constituye un desvío a la norma del uso habitual del idioma. Por otro lado, partiendo de un teórico llamado Jemslev, se ha negado categóricamente la diferencia entre lengua literaria y lengua común. Un grupo muy conocido de teóricos de la literatura y de la lingüística, a los que se llamó formalistas rusos, en los años 20 plantearon una serie de ideas muy interesantes al respecto. Yakovinsky, Jakobson-Szyklovski reconocen el carácter autónomo de la lengua literaria, más precisamente del lenguaje poético. Jakubski, por ejemplo, decía que trasciende el uso más práctico del idioma, es decir, la comunicación. El valor artístico consistiría en el realce de la forma, gracias a la mayor presencia de artificios y recursos que vienen a desautomatizar el lenguaje, es decir, que deja de ser una herramienta, una herramienta práctica y hacia la forma del lenguaje es hacia lo que se orienta la función poética, es decir, el uso de la lengua como un medio artístico. Luego podemos ingresar con Esteban Escalderón en el concepto de ficcionalidad, que también tiene muchos problemas. Para algunos críticos, desde los años 50 por lo menos, es un criterio definitivo. Es decir, cuando estamos frente a la ficción estamos ante lo literario y cuando no, no estamos frente al literario. Pero habría que preguntarse si para la Grecia antigua los relatos homéricos eran ficción o no. Si para nosotros son ficción o no. Si para un religioso el génesis es ficción o no. Y muchos otros problemas. Por ejemplo, el testimonio. El testimonio se supone que no debería ser tomado como ficción. O la literatura de no ficción, que también existe. O el ensayo. El ensayo no cabría dentro de la definición de literatura, entonces. Volviendo a las partes que habíamos mencionado del esquema de comunicación, nos encontramos de nuevo con el emisor. Y otra vez Esteban Escalderón resalta el hecho de que no es criterio valedero para clasificar una obra la intención de su autor. Cosa que es correcta, porque de hecho muchos autores han hecho literatura pero no han pretendido hacer literatura. Por ejemplo, Homero. ¿Qué criterio de literatura podría tener Homero? ¿Cuál es? la relación entre su criterio de literatura y el nuestro, cuando él vivió supuestamente en el siglo VIII antes de la era cristiana. ¿O los autores de la Biblia, por qué no? ¿O qué ocurre con la literatura de tradición oral, como el romancero, el romancero antiguo? ¿Cuál era el criterio de esos autores? ¿Lo tuvo el romancero antiguo? Luego, Esteban Escalderón lo que hace es citar a un autor de nombre Hirsch, que en 1976 habló de que el significado depende de la intención del autor. Con lo cual parece un poco ambigua la postura respecto a la intención del autor y cuál es su importancia para la obra literaria y su interpretación. Un poco vencido por la cuestión, Esteban Escalderón lo que hace es un resumen y dice lo siguiente. Ah, literatura es lo que una comunidad decide que es literatura por muy vergonzoso que esto suene explicado de esta manera tan mala. Segundo, la aceptación depende de ciertos valores, valores de orden artístico presentes en el texto, y su significado depende de la intención del autor. Tercero, es acto de comunicación verbal. Su valor estético se manifiesta en la forma. No se menciona la escritura, pero parece bastante obvio que se necesita la escritura, aunque en ese caso no sabríamos mucho qué hacer con la literatura oral. ¿Solo es literatura si está escrita? Y antes de que fuera escrita, ¿qué era? recitación, en la lengua literaria habría mayor número de recursos, recursos fónicos, morfosintácticos, desautomatizan el mensaje, diferencian a la lengua artística. La literatura entonces es lenguaje con características distintivas, plurisignificación connotación, y por último, el peleador, concepto de ficción, que ya vimos que tiene algunos problemas y no son menores. Con que haya composición, parece que hay ficción siempre, porque darle una forma a una anécdota ya es, de alguna manera, entrar en el terreno de la ficción. Lo mismo con la lírica. El concepto de ficción sí que tiene muchos problemas. Un poco vencido por la cuestión, Esteban Escalderón entonces dirige su mirada hacia otro lado. Entonces comienza a hablarnos de las funciones de la literatura. Se remonta al siglo I con Horacio. Horacio, un pensador latino del siglo I antes de la era común, decía que la literatura cumplía una doble función, la pedagógico-moral y la placentera. Luego Esteban Escalderón menciona a Kant, lo bello sería un valor absoluto, la obra de arte un universo autónomo, pero el pensamiento del romanticismo vendría a quebrar este esquema, haciendo de la obra de arte una forma de expresión personal para el artista. Y con ello también a la obra literaria. La obra literaria sería fuente de conocimiento, vehículo de valores y normas de una comunidad, purgación de pasiones, según el antiguo pensamiento de Aristóteles, cumpliría una función gratificante y liberadora, similar a la catarsis, evasión en tiempo y espacio, y compromiso. La literatura sería compromiso, reflejando la necesidad del autor de incidir ideológica y políticamente en la transformación de su realidad. Finalmente, dice que la literatura sería un objeto de estudio, por lo cual no la diferenciaría de cualquier otro objeto de estudio y no dice nada acerca de qué es la literatura. Me parece importante hacer referencia a este fracaso de Esteban Escalerón con respecto a la definición de qué es literatura, porque estamos frente a un texto de divulgación, un texto que en gran medida habrá de formar opinión, habrá de divulgar un estado de cosas. Y me parece muy grave que un teórico que un catedrático no tenga la capacidad de definir con exactitud qué es la literatura, pero que además se dé por vencido de ese modo. Vamos a ver más adelante en esta lista de reproducción que hay mucha gente que se dio por vencida, pero que es algo fundamental saber de qué hablamos cuando hablamos de literatura y quedarse por vencidos Tampoco es buen plan. Podemos aceptar la complejidad del tema del que estamos hablando. Pero ¿por qué darnos por derrotados con tanta facilidad? ¿Por qué no buscar otros caminos? ¿Por qué acusarnos a nosotros mismos de que lo que queremos hacer es imposible? La etimología, referirnos al origen de una palabra. ¿En qué sentido es relevante para hacer una exposición acerca de qué significa en la actualidad esa palabra? ¿Porque deberíamos regirnos por lo que significó la palabra en sus orígenes? ¿Qué es lo que fue y qué relevancia tiene lo que fue para lo que es? ¿Acaso no es solamente un juego de erudición, digamos que de lucimiento, de la persona que está exponiendo un tema? ¿Por qué no encararlo de manera seria, en vez de estar haciendo esa clase de referencias a los orígenes de una palabra que no nos dice nada? ¿El consenso realmente existe? ¿Realmente existe un consenso acerca de qué es la literatura? ¿O realmente lo importante, más allá del consenso, es que creamos que existe ese consenso, como una ley que nos regula, pero que en realidad no está allí? No existe. ¿Hay una forma específica en el mensaje verbal literario? ¿O más bien eso es algo ambiguo, algo para salir del paso? A decir verdad, los mismos recursos que utilizamos en el habla cotidiana son los que usamos en la literatura. De hecho, no se diferencian en nada, salvo que están dentro de una obra literaria. Con lo que volvemos otra vez al mismo problema de antes, que es una obra literaria. Lo que Jacobson llamaba la función poética, y él mismo se dio cuenta, en realidad está por todas partes. Está presente cuando hacemos juegos de palabras, está presente cuando simplemente utilizamos una figura literaria para hablar. No alcanza con la ficción para definir a una obra literaria De hecho, vemos ficciones por todas partes Cuando vemos una película, vemos una telenovela, vemos una serie Estamos viendo ficción y no estamos viendo una obra literaria Ha ver algo más atrás, ¿no es cierto? También cabría mencionar a la escritura Porque evidentemente, ficción y escritura serían necesarias para definir lo literario Pero ahí tampoco vamos a tener éxito Porque, a decir verdad, hay muchas obras literarias que no responden a ese esquema de la ficción, a ese esquema de decir una cosa que en realidad es otra. Aferrarnos a la ficción como una manera de definir a la literatura es un error, y vamos a pagar las consecuencias siempre. Con respecto a la intención del autor, bueno, qué decir. El autor pudo haber querido hacer determinadas cosas pero nosotros, los lectores, somos los que vamos a generar el juicio con respecto a lo que realmente hizo. Y además, por lo general, trabajamos con autores muertos. Y además de eso, aunque el autor esté vivo y le podamos preguntar si contradice a la obra, lo lamentamos, pero el autor vuelve a morir en ese mismo instante. ¿Se pueden realmente generalizar las funciones de la literatura? ¿Se puede realmente generalizar qué define a la literatura de ese modo por sus funciones? ¿Se le puede hacer eso al arte? Porque yo todavía no me he enterado de que se puede hacer. Y cuando se ha intentado, ha conducido a un fracaso. El arte, se ha dicho, es celebrar la belleza. No todo el arte es celebrar la belleza. El arte es denuncia, es compromiso, como acabo de decir. No siempre. El arte es evasión. Bueno, pero recién era compromiso. ¿Y ahora qué pasó? Así que el arte puede ser muchas cosas y la literatura puede ser muchas otras cosas. Tal vez necesitemos otro modo de encarar estos problemas, un modo más sofisticado. Y dejar atrás un estilo de hacer las cosas que lo único que hacen es enredarlas y no buscar soluciones realmente. Sino un abierto lucimiento por parte de quien quiere exponer una idea. Sin que le preocupe la exactitud de sus categorías y de sus